Compra más barato y seguro con G2A Galactus está... No, todavía en el juego no Pero lo que sí está en el juego es... La llave de Galactus Y la bóveda de Galactus en la isla del respawn En el vídeo de hoy estaremos recogiendo las llaves de nuestra isla de Fortnite Para abrir la bóveda de Galactus Para ver si esto funciona Chicos... Esto se estará poniendo demasiado interesante Si quieren apoyar el canal, ahora introduce el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para formar parte de la familia ¡Chicos! Estamos regalando un total de 5.000 pavos en esta temporada Y es que este canal está superando a la Neox Army en suscriptores No puede ser hermanos Debemos llegar a los 400.000 suscriptores antes que este canal extraño Así que suscríbete ahora mismo para formar parte de la familia Y comenta cuál es tu ID de Fortnite Les dejaré debajo en la descripción un link donde podrán participar directamente Y allí elegiremos los ganadores del sorteo ¡Mucha suerte a todos cracks! ...así que ahora tenemos diferentes llaves en la isla de Fortnite... Eh, ...así que la misión es realmente sencilla... ...es muy fácil... ...estaremos recogiéndolas para llevarlas a la isla del Spawn... ...para ver si logramos desbloquear la bóveda secreta de Galactus... ...pues para los nuevos... ...hemos estado descubriendo en la isla del Spawn una bóveda secreta... ...la bóveda de Galactus... Lógicamente deberá abrirse en algún punto de esta temporada Así que esto sabiendo que Galactus está a punto de llegar a nuestra isla Parece realmente el búnker secreto de Galactus Así que pronto deberemos estar viendo en el juego una llave secreta de Galactus Sí, imaginarosla <risa> Una llave totalmente de color púrpura Así que probablemente esta nueva carta llave todavía no se encuentra en nuestra isla ya que nadie la ha encontrado todavía. Así que nuestra misión en el vídeo de hoy será ver si realmente funciona cualquier llave de la isla como en la temporada anterior con la llave de meúsculos que realmente habría la bóveda de la otra punta del mapa. Ahora nuestra misión es encontrar la carta de Doom's Domain. Para poder llegar a abrir la gran bóveda secreta de Galactus. ¡Uh -huh! ¡Ya tenemos la tarjeta, hermanos! ¡Sí! Ahora vamos al barco para poder lograr llegar hasta la isla del Spawn. Una vez estemos en la isla del Spawn, podremos abrir la gran bóveda. Vale, parece que la carta directamente no nos lleva a la bóveda de Galactus. ¿Cómo era de esperar? Nos lleva a la bóveda de... Eh... ¿what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está apuntando la carta? ¿What the fuck? Espera, espera, espera, espera, espera. ¿Hemos descubierto algo nuevo? Estoy alucinando, familia. La bóveda de Doom's Domain se encuentra en la ciudad del Doctor Doom. Pero al parecer la carta nos indica... Un camino distinto al de la ciudad de Doom. ¿Dónde nos lleva esta carta? Vale, estamos en buen lugar ahora mismo para saber si realmente esta carta nos llevará a los dominios del Doctor Doom. A la bóveda que está custodiando en las partidas. ¿O, o a dónde nos lleva? Si se fijan, justo allí delante está Parque Placentero. Donde debería estar la bóveda de esta llave. Y si la sacamos... <risas> ¿Qué? ¡Hola! ¡Lol! ¿Dónde nos indica que vayamos? ¡Vale! ¡Wow! Hemos encontrado algo nuevo que nadie sabe Entonces, si esta carta no conecta con la bóveda de Galactus Que estábamos allí hace nada Y nos indica que tenemos que ir a otro lugar La carta del Doctor Doom nos está llevando a una nueva ubicación secreta del mapa de Fortnite Algo que ninguno de nosotros esperaba, familia Vale, no, vale, nos lleva a esta ubicación cercana. Parece como que nos indica que vayamos a la autoridad, ¿no? Está todo el rato marcándonos hacia la autoridad. O sea... ¡Oh, my God! Pero... la bóveda que se esconde dentro de la autoridad está rota, ¿no? Realmente, creo que estoy seguro de ello. ¿Dónde nos está indicando que vayamos? La bóveda de la autoridad no está donde marca, creo. Tendremos que averiguar qué está escondiendo la autoridad. Parece que hay algo escondido bajo las aguas del mapa, ¿no? Mejor dejamos el helicóptero lejos de aquí porque los bots pueden ser un peligro. Vayamos a verlo nosotros mismos con nuestros propios ojos. Pero, ¿qué está pasando? Ahora nos indica que está en el cielo. El lugar donde nos marca la, la nueva carta que abre la bóveda No estoy entendiendo nada oh. Chicos y chicas acabamos de descubrir un nuevo misterio sin resolver de esto que están viendo No sabemos realmente si puede tratarse de algún tipo de misterio del Doctor Doom O si se trata de algún tipo de misterio secreto debajo de la autoridad No lo sé ¿Tendrá el Doctor Doom planes para destruir la autoridad? ¡No lo sé! Quizás algo nuevo estará llegando a este lugar justo del mapa En esta ubicación La autoridad Me refiero, por ejemplo sabemos que es el nuevo lugar de Iron Man próximamente Estaremos esperando a que llegue la llave de Galactus pronto al juego Pero no se preocupen en absoluto porque estaremos abriendo la bóveda secreta de Galactus tan pronto como sea posible Bueno familia, no sé realmente qué acaba de suceder aquí En este vídeo se nos ha ido de las manos Pueden dejarme en los comentarios qué opinan o cuál es su conclusión No sé realmente qué tiene esta carta o qué es lo que hemos descubierto Pero algo extraño está por suceder en la isla No lo sé Ha estado súper entretenido si les encanta, si les ha encantado el video, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal ahora mismo para ganar la carrera. Y recuerden participar en el sorteo que tenemos debajo en la descripción. Código Mr. de en la tienda. Y nos vemos todos mañana con un nuevo video.